Si pensás en viajar a Chile, tenés que saber que siguen las demoras para cruzar la frontera. Se habla de cuatro, de, de cinco. cinco, de seis y hasta de siete horas. Es lo que están viviendo muchos mendocinos, muchas personas que quieren cruzar y que ya han determinado por lo menos que se trate de tomar medidas. Está del otro lado Osvaldo Valle para contarnos en primera persona prácticamente todo este panorama. Osvaldo, ¿cómo te va? Marisol y Julián te saludamos. Feliz año. Hola, Marisol. Julián, feliz año para ustedes. ¿Cómo están por el canal? Muy bien, estamos por aquí. Vos, seguramente, viendo más gente que nunca en todo el año, por lo menos en los últimos tiempos. Eh, ¿Se ve una cantidad inusitada, teniendo en cuenta que es el primer verano y las primeras fiestas post-COVID, vamos a decirlo así? Sí, exactamente. Recordemos que el año pasado, 4 de enero, claro. el 2022 eh, recién se habilitó nuevamente y, lógicamente, un año después, un gran movimiento. Te cuento que desde la cabina de peaje de Las Cuevas, recién envié una foto, la cantidad de transporte de cargas y vehículos particulares que han pasado durante el día de hoy y que todavía hace más o menos 18.30, 18.25, está esa fotografía, uh -huh. realmente es ilusitada la gran cantidad y eso se ha dado también reflejado en que Libertadores durante el día de hoy, en algún momento, según lo informado por el jefe de frontera, justo José Váscolo. Llegó hasta siete horas. Ahora ya estamos en condiciones de informar que va disminuyendo el movimiento. Lógicamente, la disminución, estamos hablando de cuatro, cinco horas, cuatro horas y más, calculamos que después, de la hora 20 va a estar un poquito menos demora. Pero al tener en cuenta para aquellos que están planificando su viaje, que por ahora está bastante colapsado. El complejo de Libertadores. Osvaldo, la semana pasada la recomendación era eh, para quienes viajaban que llegasen a Libertadores de las 18 en adelante. Ahora tendremos que decirles que vayan de madrugada, no sé, porque si a esta hora sigue existiendo esta demora, ya aquel consejo no, no queda válido. Bueno, lo que pasa es que Marisol, recordemos que el, el sistema integrado que el Redentor el sábado se cerró por Llovina a las 14 ayer se habilitó a las 8 y eso ha traído también ha que mucha gente tuvo que posponer su viaje y hoy día creo que ha sido, básicamente por la fiesta del 31 de primero indudablemente muchos tomaron la decisión en vez de salir del 31 tomar la decisión del lunes y claro. eso no se oculta mucha gente también ha agregado a que los transportistas de carga generalmente durante todo el año sábado y domingo no andan muchos, no transitan mucho hacia Chile y hoy día ...ha habido muchos transportes de carga, ahí en estos momentos... ...pero lógicamente los transportes los atienden por otro lado, pero... Claro, por la, ...las colas son importantísimas, eh, la situación lógicamente a, a que Chile en algún momento ajuste... ...y ayer también tengamos en cuenta de que entre las 17 y 18 horas... Uh -huh. ...la gente del Servicio este de Agricultura y Ganadería hizo un paro sorpresivo también en Libertadores... ...donde dejó esperando a mucha gente... ...hasta que se pudo normalizar. ¿Por qué fue? O sea, ¿cuál fue el motivo del paro, Osvaldo? Bueno, el motivo del paro son por situaciones salariales... ...en el vecino país de Chile y bueno, son temas que tienen que resolver... ...en ese país, pero lógicamente había mucha gente dentro del complejo... ...y gente esperando afuera y bueno, fue una hora y media, 90 minutos que... Que te complican el resto después. Eh. Se fue complicado, lo que tiene que, como dice Marisol... El tema es que eso va siendo importante demora y, lógicamente, arrancó el nuevo día ya con un poquito de demora. Eh, nos dabas este mediodía un dato importante: los micros esperan menos, quienes van en colectivo tienen que esperar menos. Exactamente, porque la ómnibus hace otro servicio dentro uh, de los Libertadores, hacen otro servicio donde se bajan todos, los controlan y más o menos la demora en ómnibus ha sido un promedio de tres horas aproximadamente. Excelente. Bueno, la última de mi parte, Osvaldo, porque nos hablabas de que ahora bajó un poco y están en cuatro horas de demora, que comparado con las siete que decía Marisol recién y que refieren varios de los que han viajado, es bastante menos. Estas cuatro se mantendrían cuánto tiempo? Ya mañana a la mañana de vuelta vuelve a subir, vuelve a incrementar el, el tiempo de espera o no? Bueno, mira, según la experiencia del tema montaña. ...y tema de los complejos aduaneros, ...calculo que cerca de las 21... ...21, 21 de 30... Eh, vamos, ...se va a disminuir el Libertadores... ...la atención a, a 90 minutos... Claro. ...por ahí aproximadamente... decir, que tal vez quienes viajen esta noche... ...entre las 24 y las 2 de la mañana... ...van a encontrar... un ...ojo, que el normal movimiento de Libertadores... ...quien se demora cuando no hay mucho vehículo... ...estamos hablando entre 40 y 60 minutos de atención uh -huh. claro. ...claro, claro, es, es lo normal... Bueno, claro. muchísimas gracias Osvaldo por la información de siempre. Marisol, Julián, feliz 2023, chao, chao. Igualmente, hasta Igualmente luego. Para vos.